Quema Jesús tan que quito anoche y ani que ascueta chile el guanquito. No tata. Ya así con no hora para ni taijiowis. Si no veitilis nakati ni para no quia ni huelis ni ne nechtis muweitilis ta. Techmakatok tekitikayot, huanchikawalistika nochima se igualme para ni makas ni milisti yankwik para nochipa, nochini huantikati techmakatok para noashkawa. Kipiase Nemilisti Yangwik para nochipa sinta mitzishma tisse ta katimilawakti dios, guan amuaki seyok, guan okjane Jesucristo, nani Jesu Christo, katitechti tanki Ipanita Altipakti. Nani mitzweita ipanita altipakti, Pampanichitok nuchikatitech ilwistok manichigua. Amas notata, Sempatech makanopahweiti listi katinishpistuya kem ayemu unkayaya t'htipakti wani no noponah muwaya. Ni quién es tanima listo que aquí ha tante hecho igualme panita al para nech te paranechnelsto case. Y ni Juan tiipa Aman machilia para elquita katitechmakak no Patamanti tamante cati ni quién el listo. Panpanoche Juan ama que me para te machte toque no puedo nacar patiitz toque Juan quines toca para te chilitan toque tata ni mis tanta palewi ni mas igual tech macatoque pampa ni juanti mo ashkawa Amo ni mis tanta palewi ni juanti san esto Juan amo quines Pero noche ni mas igual me no ashkawa no quieitz ashkawa ta Juan y ni Juan no no Ashkawa, y pero ni no ha irsto sé nica. pan timo guaya no tata, ni más igual si palewi ma itztoka san Que tu juanti ti Sanse. san se. ni nika iniwaya y pantaltipakti. Nikin y kamotekitikayo. Juan yonse amo poliski. Sanyaya kati ipa kineski poliwis. Juan kenopa para mamuchivo kati iskwilisto kipan panmukamanal. Notata. Amuwe para nias ni istoti pona kampata. Pero ama, que manuhani ni que panita altipakti, ni, ni para ni maasewalme no ashkawa, makipieka sepa kiliste kati asito kipanini yolo ke nanihpia. Nani kin makatok mukamanal, wanyeka más kati kitokilia kati ehto kipanita altipakti, kin kwalanka ita pampaini y amu iashkawa ni que ke okia, amu ni iashka. Amo ni mitzastania shikinquisti catinech neltoca y Pero ni mitzastania shikin manawi, tenopa no pa amuqualta cat. amu yashkawas ni taltipacti, que es nanoquia, amu ni yashka. Shikini yukatalite en wa shikin wanshikinchiwa tat celotike y melawak. Que shi chitantu maniwalas nika y ipanita y panita altipacti para ama que no panoquia ni quinto tanto y y panita para que chivasen o pa aquelles Juanánimo y para nichiwas chivas ama para ini ma yukatalilme y yo catalilme y ni ama pero no quiera que impalewis noche catite ipanech neltokase que manima no ni más se igualme yase kinilwiti ni el güiti no para noche ni juanti itz tose que ni itz guantati pantá sansema itz ni juanti y panto juanti. no pa no pa se igualme tipacti que para tejer ni tanto. guanopa güiti liste chmagakna no <sous> quiera ni quien para ni juánti Sanseke sanse que en tu te sanse. Nani itto sipan pan y itto juánti para ni juánti más sanse. Juan llega noche más se igual me ipanita pactiki machilise para tate tanto Juan para ti quien toca que no ni ma que Ni gente me quitase nueve hasta que me ayemo un cayaya pacti. que Más que más se y panita pacti Na no ni igual no y aquí machilito para tate chitanto. Nani toca aquí a ta, guano jamás ni para iniquanti mamu que tate chiknelia pampa itstos y